Buenos días, bienvenidos. En el día de hoy hablaremos sobre el sistema de información para empleados públicos o contratistas públicos conocido como CIGEP. Para encontrarlo, ustedes digitan las iniciales en el buscador de internet y le dan la opción de iniciar o ingresar. Entonces, de acuerdo a la institución pública a la cual se vayan a vincular, ellos les crearán una, ...un usuario y una contraseña de acceso. En mi caso, yo estoy vinculada como servidor público. Esa, eh, digámoslo así, eh, cédula y, eh, va a ser su número de identificación, obviamente, y también eh, tiene una contraseña eh, que ustedes deben validar. El usuario y la contraseña lo debe crear la, la entidad... De acuerdo a eh, sus claves de acceso, o sea, ustedes deben solicitar la creación de esa clave respectiva. Entonces, este CIGEP tiene varias partes. Esas partes, pues, eh, hay que mantenerlas eh, diligenciadas de acuerdo a la actividad profesional que uno ejerce. Para una persona que sería docente o contratista, lo que hay que diligenciar son dos partes fundamentales. Una, la hoja de vida, la cual está compuesta por la siguiente información. Hay unos datos personales, eh, dirección, el estado civil, hay unos documentos, soporte, eh, que sirven para ilustrar eh, o soportar ese, esa información. Luego está la información de contacto, teléfono y fax, la nacionalidad, el correo electrónico, si uno posee algún tipo de discapacidad física o de diversidad funcional, eh, la, el nivel de formación básica y media, la formación superior, estos dos últimos deben ser soportados con los diplomas de grado. Y eh, si ustedes ven, aquí en esta sección... Ellos piden eh, un soporte, por ejemplo, aquí, eh, piden aquí la, la fecha de grado, piden la fecha de terminación de las materias, piden el lugar específico, geográfico del lugar, el tipo de nivel académico, eh, la institución, el programa, el área del conocimiento, el número de semestres y el número de la tarjeta profesional. Y si ustedes ven aquí en la parte de abajo, les piden seleccionar el archivo. Ese seleccionar el archivo corresponde a el diploma de grado, ¿sí? Entonces, eh, es importante que tengan presente que toda esa información la deben tener a la mano. Eh, también les piden su experiencia, en mi caso docente, entonces esa experiencia docente pues debe estar soportada por cada uno de los contratos de vinculación que uno ha tenido con una institución educativa. Entonces, eh, aquí no piden copia del contrato, pero sí una, una información de cuántas horas de dedicación semanal, eso es importante, que todo certificado laboral expresamente indique las horas, ya que este valor va a contar como puntos eh, de experiencia en los concursos de profesionales para acceder a, a una plaza y también va a tener una ponderación en el cálculo del, del pago salarial de la hoja de vida. Entonces, si uno tiene muy poca experiencia laboral, pues eh, ese, ese pago o digamos no, no se va a ver representado cuando le hagan la ponderación a uno de la hoja de vida eh, se debe incluir la experticia en idiomas eh, la experiencia laboral y también para las personas que están en cargos directivos pues se les pide un formato eh, sobre, sobre la gerencia ¿sí? si uno se ha desempeñado como eh, en, el, en el desarrollo de actividades de digamos, de liderazgo de proyectos, si está en corporaciones o entidades, instituciones, si ha recibido premios, si, si ha gestionado recursos económicos o si ha gestionado recursos humanos. Entonces, pues en general a uno no le toca eh, diligenciar esto, pero para las personas que tienen un perfil profesional de gestor administrativo, sí si hay diligenciado. Eh, adicional a esto, hay una sección que es obligatorio diligenciar, que es de declaración de bienes y rentas. Así uno no tenga un capital, eh, o sea, diferente a su salario, hay que llenar esta sección así sea en blanco, ¿cierto? Entonces, el, hay que, o sea, tienen que colocar los datos y para ello va a colocar... Eh, primero, cuáles son sus parientes en primer grado, cuáles son sus otros ingresos o rentas no asociadas a un empleo, el registro de su número de cuenta corriente y de ahorro, si tiene patrimonio, es decir, bienes a su nombre, eh, si tiene alguna actividad económica privada complementaria diferente a su empleo, si presenta deudas con entidades, con comercios privados, si participa en algún cuerpo directivo, ¿sí? por ejemplo, es miembro de alguna asociación académica eh, o una organización no gubernamental, y si participa en corporaciones, juntas, etc. Como por ejemplo, hace parte de la Junta de Acción comunal eso lo debe incluir acá. Eh, una vez ha diligenciado esto, ¿Sí? Lo debe hacer cada año, más o menos hacia mayo, es el plazo máximo de entrega del comprobante de que esto está actualizado y se llena con los datos del año anterior. Eh, si uno se equivoca o necesita modificar una información, eh, debe, debe hacerlo aquí en la sección de. Es, perdón, voy a, a ese micrófono que quedó aquí. Entonces, el, en la parte de, de, de modificación uno puede actualizar un dato, alguna cosa que le quedó incompleta o mal diligenciada, eso se puede hacer en esta sección de modificación. Y en el histórico aquí aparecen todas las declaraciones de bienes y rentas que uno ha diligenciado, entonces para cada año debe tener al menos una. Y, eh, por ejemplo, si en la empresa le piden, por favor, envíeme eh, su formato de declaración de bienes y rentas. Entonces, esto lo saca uno aquí de este histórico. Y cuando le digan a uno, por favor, envíeme la hoja de vida según el formato institucional o, o el formato CIGEP, entonces uno lo hace eh, desde acá. Cuando ya ha terminado de diligenciar absolutamente todo, aquí hay una, un, uno cliquea aquí, dice que la información es verídica y está actualizada y le da a imprimir hoja de vida. Entonces, eh, esto permite que eh, cuando uno vaya a hacer el proceso de contratación, anexe esta impresión. Pena, la la de la hoja de vida. Es que no se está... Profe, es que la pantalla se congeló. Ah, ok. Eh, es, por, es, es porque es el tipo de... de como está compartido. Permítame un segundo. Eh, ¿Y ahora sí están viendo? Sí, profe. Ok. Ah, pues, cuando, vayan en, cuando les pidan que entreguen su hoja de vida en el formato CIGEP, lo hacen aquí. O sea, después de que ha terminado la parte de experiencia laboral, certifican que han cumplido los datos. O sea, que toda la información es verica y actualizada y le dan imprimir hoja de vida. Entonces, ese formato que es, les genera, que es en PDF, es el que ustedes van a entregar. Y en el de declaraciones de, de bienes y rentas, una vez han completado toda la información, se van aquí al histórico de declaración de bienes y rentas. Y aquí eh, también les aparece esta opción imprimible. ¿sí? Si ustedes ven, pues cada año... Eh, se hace la, la inclusión de la información y ese es el que ustedes van a entregar en el empleo. Eh, para los contratistas la información es similar dependiendo del tipo de contrato, ¿cierto? Y eh, ya para las personas que tienen cargo de gestión, pues tienen que anexar otra información sobre todo eh, de responsabilidad jurídica y de trayectoria así como les mostraba en el formulario de gerencia pública eh, bueno, esta es la estructura general, esto lo, eh, lo deben diligenciar durante su primer evento de contratación y mantenerlo actualizado cada vez que la institución lo requiera para cada nuevo contrato tienen que eh, actualizar toda la información y esta es este, digamos su, su hoja de vida de referencia a diferencia de otros tipos de formato de hoja de vida que pueden encontrar profesionalmente. Espero que esta información les haya sido de utilidad y nos vemos hasta la próxima.